Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo, el fundador de Microsoft un gran filántropo y también es conocido por su gran afición en, por la lectura y por las recomendaciones de libros que suele hacer en su canal de YouTube. Pero lo interesante es que Bill Gates no solo ha recomendado libros, sino que también ha hablado de sus hábitos de lectura y eso es precisamente de lo que hablaremos hoy, de los hábitos de lectura de Bill Gates, de algunos de sus tips para entender mejor sus lecturas, pero antes de para empezar, si eres nuevo y este es el primer video que ves del estante literario, bienvenido al canal de la buena lectura, suscríbete para que conozcas muchas recomendaciones de libros, muchos tips de cómo leer mejor, cómo entender más los libros, recomendaciones también para escribir y muchos otros temas más relacionados con la literatura, así que suscríbete al estante literario y sigámonos viendo, hagamos una amistad literaria. Veamos entonces juntos el video de cuatro consejos de Bill Gates para leer mejor. You know, when you're reading, you have to be careful that you really are concentrating, particularly if it's a non-fiction book. Are you taking the new knowledge and sort of attaching it to the knowledge you have? And For me, taking notes helps make sure that I'm really thinking hard about, about what's in there. Bueno, el primer consejo es tomar nota y yo no podría estar mucho más de acuerdo con Bill Gates acá. Tomar notas es algo que realmente es muy importante, es algo que yo hago muy a menudo, que pongo, como han visto en muchas reseñas, bandelines a los libros. Y es que tomar nota y hacer este tipo de anotaciones también en un cuadernito, en lo que hay es que reforcemos más el conocimiento que nos está entrando, que dialoguemos con él, que discutamos con lo que está diciendo como dice Bill Gates y así poder interiorizar más nuestro conocimiento que, que recibimos por el libro y también ponemos en práctica el conocimiento que ya sabemos. Vamos ahora con el segundo consejo. So there's this one, it's a fiction book called Infinite Jest, but I'm trying to decide if I it or not, because I watched the movie The End of the Tour. I loved it. David Foster Wallace comes across as a super interesting, broad thinking person. If the book was like a 200 or 300 page book, there's no doubt. As soon as I watched that movie, I dive in. But uh, it's quite long and... El segundo consejo es no empieces libros que no estás seguro de que vas a terminar. Este consejo me gusta porque a pesar de que estoy de acuerdo en que debemos dejar libros que no nos están gustando, que no estamos disfrutando, yo trato en lo posible de no hacerlo y realmente decidir muy bien qué libros quiero leer para asegurarme de que lo voy a terminar. Aquí viene un punto interesante y es que a pesar de que es bueno recibir recomendaciones literarias como estas que yo hago en el canal o como mucha gente, es muy importante leer los libros que realmente queremos leer y no los que todo el mundo está leyendo o los que nos meten por los ojos cuando los publican. Deberíamos de leer libros que nos intriguen, que queremos saber qué pasa, que queramos aprender cosas de él, así que siempre enfoquémonos en los libros que queremos leer y Incluso muchas veces tenemos listas de libros, tengo un montón de libros por leer en, en Goodreads, por eso síganme ahí. Pero muchas veces leo libros que no están ni siquiera en la lista y es porque en un momento dado... Quiero leer un libro en específico que de la nada llegó a mi vida y ese libro es el que me intriga, ese es el que me quiero leer. Aquí un buen consejo es, por ejemplo, si ya acabamos de leer un libro gigante y no queremos leer libros grandes, entonces leer uno pequeño o si no tenemos mucho el hábito de leer, pues leemos un libro corto. Digamos que comprometerse con un libro gigantesco si no estamos preparados para hacerlo... Es casi un suicidio, así que en esos casos es mejor escuadrar lecturas cortas y esperar el momento en donde estemos con ganas de leer sí algún libro que en este momento no nos sintamos listos para leer. Tercer consejo. Over time, I will make the switch, but when I'm just sitting there at night reading uh, often a paper magazine or the, the book, I'm, I'm used to that. And it's ridiculous because I care. I have... El tercer consejo de Bill Gates es más libros físicos menos libros digitales y te quiero decir Bill Gates Inventaste el computador y estás renegando de lo digital. Bueno, en realidad no lo culpo porque leer libros físicos en realidad genera una conexión más grande con el libro, no lo dudo, yo lo siento. Es diferente la, la, la experiencia, las páginas, uno recuerda la portada, la letra, realmente es una experiencia muy diferente y muchas veces más enriquecedora que los libros digitales, pero los libros digitales tienen ventajas impresionantes, entre ellas está, por ejemplo, lo que menciona Bill Gates ahí, es que cuando uno viaja es genial llevar estos aparatos, también los libros son muchísimo más disponibles acá, es más fácil comprarlos, Permite muchas formas también de interactuar con la lectura y quizás algunas más eficientes que un libro físico. No es ni para allá ni para acá, pero realmente leer libros físicos es muy bueno, pero no olvidemos los digitales. Ahora vamos con el último consejo. Si You'd you'd want to be sitting down for an hour at a time because otherwise, just getting your mind around okay, what was I reading is not the kind of thing you can do five minutes here, ten minutes there. Uh, magazine articles fit, or short YouTube videos fit into those little uh, slots, and so you know every night I'm reading uh, a little over an hour, and so I can take my current book and make some progress. Este consejo quizás con aquel de, leer, de tomar notas es para mí el más importante de este video y esto de separar un buen tiempo para leer, he hablado ya en mi video de cómo leer y entender libros difíciles porque realmente es muy importante estar dispuesto y sentarse con todas las comodidades y facilidades a leer un libro, sobre todo si es un libro difícil, como también dice Bill Gates en el video para lograr esto es muy importante, por ejemplo, tener una rutina, saber más o menos a qué horas leemos o despegarnos del celular o por ejemplo usarlo para poner un temporizador, usar la técnica Pomodoro y poner un temporizador de 30 minutos, 40 minutos en los que estemos completamente concentrados en la lectura. Esto es esencial a la hora de leer a la hora de llegar a un nivel de concentración importante que a veces es difícil llegar y si lo estamos interrumpiendo constantemente no vamos a llegar a ese estado de concentración en la lectura y esto es algo que yo viví en carne propia y que lo experimenté todos sus beneficios y cosas geniales en la maratón de 15 horas de lectura que hice hace poco y que pueden ver acá ese video que estuvo genial, así que este consejo fundamental si queremos entender lo que leemos, y si queremos leer bien, sentémonos dedicados a leer cómodos y dispuestos. Bueno, hablando de esa maratón de 15 horas de lectura, les cuento que en un futuro, en mayo, voy a hacer otra maratón y ustedes van a poder escoger qué voy a leer en esa maratón y lo van a hacer por medio de un link que les voy a enviar a su correo. Así que si no está suscrito a la lista de correo del estante, aquí está el link para que lo hagas. Bueno, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, cuéntenme cuál de estos consejos fue el que más les gustó, el más revelador. Pónganlos en práctica y nosotros nos vemos en un próximo video del Estante Literario, si se suscriben y activan la campana de notificaciones. Nos vemos en un próximo video, buena lectura.